La iglesia Asamblea de Dios Nazaret, tres talleres, que ubica en la calle Nueva Palma, 1106 en San Juan, Puerto Rico, y su pastora, Angie Rodríguez Padilla, les presenta la programación Shekina, la gloria de Dios. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Unos Minutos con Iglesia del Niño, Chequina. Les saluda este su hermanito, Elionel Rivera. Un saludo respetuoso al reverendo Francisco Orlandi y a los radioescuchas, televidentes de Radio Ebenecer y Ebenecer TV. Más en esta Facebook Live, saludamos a la pastora Angie Rodríguez de la Iglesia Asamblea de Dios, Nazaret tras talleres Y a cada persona que se conecta y se va conectando Oramos por el comienzo Padre Santo, Padre bueno, Dios dame misericordia Señor, gracias por otro día más de vida Gracias porque nos permita, Señor, predicar en el Facebook Live, Señor Gracias Porque, Señor, podemos hacer esto Señor, te pido que te glorifiques, Señor, que me utilices, que yo sea un, va un vaso útil en tu mano, Señor, para llevar tu palabra. Señor, y que esta palabra llegue a nuestra vida y sea de bendición a nuestra vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con este cántico que se llama Mi Pequeña Luz. Primero voy a leer cómo dice y describir un poquito de lo que dice y luego la pondré, se pondrá y la escucharán, ¿Qué dice, mi pequeña luz tiene que brillar, significa un corazón que no tiene envidia siempre estará brillando, luego dice, no la debes esconder tiene que brillar. No escondamos nuestra luz. Debemos hablarle a otros del amor de Dios y su palabra. Luego dice, el tentador la quiere apagar, pero brillará. El enemigo quiere apagar nuestra, apagar nuestra que no le hablemos a otros del amor de Dios pero ya el vencido está y nuestra luz brillará ahora canten conmigo y muevan sus manitas y gócense Aleluya Pequeña luz, tiene que brillar, mi pequeña luz, tiene que brillar, mi pequeña luz, tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. El tentador la quiere apagar. La quiere apagar Pero brillará Hoy estaremos bajo el tema Jacob y José No seamos orgullosos Ni envidiosos Estaremos en Génesis 37 Veamos Veamos la historia de Jacob. A Jacob, Dios lo había bendecido de gran manera. Tenía muchos hijos, bienes, ovejas, tenía de todo. Tuvo doce hijos tuvo doce varones. Jacob y Raquel, aquí vemos que le están hablando la palabra de Dios a sus hijos. Gloria a Dios. Es bueno aprender y hablar de todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios. Jacob tuvo a José ya estando mayor y ese fue su hijo preferido. Los hermanos mayores de José trabajaban largas horas. José, al ser el más pequeño, pasaba más tiempo en casa aprendiendo la palabra de Dios. Por eso Jacob lo quería mucho. Saludamos a Jenny Rivera, a la pastora Janet Rivera, a la pastora Angie Rodríguez, a Luis Rodríguez, a Dencil Vázquez, Vázquez, a Mildred Serra y al reverendo Francisco Orlando. Gracias por conectarse. Dios los bendiga. Un día, José se encontraba con sus hermanos y había un hermano bien molesto, con envidia y celoso. Ellos pensaban que su papá no los quería, pero Jacob lo amaba a todos. Lo que pasaba es que compartía más con José. Un día, un día José estando en el campo con los hermanos, les contó que tuvo un sueño. Les dio un sueño. Ahora busquemos en la palabra, en nuestra Biblia, Génesis 37, capítulo del 5 al 8. Y dice...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 Se molestaron mucho más con José cuando les dio y les dio mucha envidia al escuchar el sueño. La envidia no es buena. No. Un día Jacob le regaló a José una túnica de colores. En esa época, regalar una túnica de colores era algo costoso y difícil de encontrar. Por eso, al que le daban una, representaba el favor de Dios.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 Voy a volver a repetir que en esa época regalar una túnica de colores era algo muy costoso y difícil de encontrar. Por eso, al que le daban una representaba el favor de Dios. Con mucho amor, Jacob le regaló una túnica de colores a José. Ahora sí que sus hermanos más envidia. Ahora sí que sus hermanos más envidia sentían y más molestos estaban. Saludamos a Maricha Delgado, Dios te bendiga. Luego era tanta la molestia que sentían contra José que planificaron matarle ahora busquemos en Génesis 37 capítulo 37 versículo 18 al 22 la historia y nos dice cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Aleluya. Ahora pues, venid y matémosle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 no lo matemos, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlos en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo, así que sus hermanos por hacerlo volver a su padre. Migdalia Hernández y Maribel Alejandro. Dios las bendiga. Dios, Dios. Gloria a Dios. Cuando llegó, cuando llegó José, donde ellos le quitaron la túnica de colores y lo lanzaron. A una cisterna, pero estaba vacía, no había agua. En Génesis, en Génesis capítulo 37, versículo 22 al 24, nos dice: Y le dijo a Rubén: No derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto.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 Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua y se encontraron a, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Gala. Y sus camellos traían aromas, balsa aromas, bálsamos, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Aleluya. No sabían qué hacer con José. Lo habían lanzado en este hoyo profundo y pensaban dejarlo ahí para que se muriera, pero uno de sus hermanos no lo quería no quería dejarlo ahí y discutían entre sí su orgullo, envidia, molestia, rabia contra José creían más y más en la discusión Héctor Rivera, Dios te bendiga.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 Llevaron a José a Egipto. José, vendieron a José a unos mercaderes. A vendieron a José a unos mercaderes. Estos lo compraron para llevárselo como esclavo. Como lo pueden ver ahí en la lámina. Pidieron mucho dinero por José. Los mercaderes ri rieron que José era joven y podía trabajar bien. Qué triste que por orgullos y envidios, por orgullosos y envidiosos vendieron a su hermano. Qué tristeza tan grande para Jacob cuando se enterara que José ya no regresaría. En Génesis. En Génesis capítulo 37, versículo 36, nos dice. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José se lle se lleva es llevado a Egipto como esclavo. Está preso en una cárcel ya que los medianitas lo vendieron en Egipto y Potifar la envidia apotifar la envidia el orgullo de sus hermanos llevó a José a estar preso no seamos envidiosos ni orgullosos no eso no agrada a Dios no seamos orgullosos Jacob y José, Jacob y José, ni envidiosos. La túnica larga y de colores representa el favor de Dios en tu vida. Favor que despierta el odio de los envidiosos. La crítica de los de amargo corazón la envidia de los lobos vestidos de oveja en Génesis 37 del 3 al 4 nos dice y amaba Israel a José más que todos sus hijos y por y porque lo había tenido en su vejez y lo hizo, le hizo una túnica de diversos colores y venían sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El padre de José, Jacob, favoreció a José y le dio como regalo la túnica. Perdón. le dio como regalo le dio como regalo la túnica de lucha le dio como regalo la túnica de colores como resultado José fue envidiado por sus hermanos quienes vieron la túnica especial como un indicador de que José sería el líder de el líder de la familia. José fue el undécimo hijo de los doce que tuvo Jacob. Fue el hijo número once. Y su madre fue Raquel. Jacob amaba mucho a José. José y esto provocó envidia de sus hermanos. La envidia, la envidia que es igual a celos, no es buena. La historia de José es bien conocida Aleluya. de cómo sus hermanos pensaron en darle muerte y al final lo vendieron a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Potifar oficial, Potifar oficial, Potifar el oficial en guardia de Egipto, lo compró. Ahora les voy a dar unas definiciones. De, la, de algunas palabras, por si no la entendieron. Envidia significa sentirse, sentir tristeza o malestar por el bien ajeno. Orgulloso tiene un concepto exgerente. Ex, exagerado exageradamente, exagerado que sí mismo de sí mismo ejemplo le cuesta pedir perdón tiene que decir siempre la última palabra no pide ayuda se engaña a ellos mismos túnica Prenda de vestir que cubre el cuerpo y es larga. Se utiliza mucho en las épocas antiguas. La túnica larga y de colores representa el favor de Dios en tu vida. Cisterna significa pozo. Los judíos, los judíos cavaban cisternas en la piedra. Para que el agua fuera guardada en ella, el agua de lluvia, para utilizarla después. ¡Aleluya! Y esta fue la historia de José, y de, de Jacob y José. Versículo para, eh, aunque la palabra se encuentra en Génesis, en Gálatas, capítulo 5, versículo 26, dice, no seamos orgullosos envidio, envidiando, Sí, unos a otros Gálatas 5 26 aquí pueden ver que se puede hacer con una túnica y adentro se puede escribir se escribe el el, el versículo bíblico lo leo de nuevo. No seamos orgullosos envi envidiándose unos a otros. Galatas 5:26. Aleluya, aleluya. Oramos si hay alguna petición estaremos orando. Voy a volver a saludar a todo el mundo. Jenny Rivera, a la pastora Janet Rivera, a la pastora Angie Rodríguez, a, ah, perdonen, a la pastora Janet Rodríguez, a la pastora Angie Rodríguez, a Luis Rodríguez, a Densil Vázquez, a Mildred Serra, al reverendo Francisco Orlandi, a Maritza Delgado, a Mitalia Hernández, a Maribel Alejandro y a Héctor Rivera. A todos, que el Señor les bendiga. Ahora vamos a escuchar, antes de orar por el final y por las peticiones, vamos a escuchar una, una alabanza. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, petición. Aleluya, Poderoso de Dios, Aleluya, Estaremos orando por cada petición. Que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me salvó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me salvó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda hoy. Aleluya caminando por la senda hoy, de prueba en prueba victoria tras victoria, caminando por la senda hoy, prueba en prueba victoria tras victoria, caminando por la senda hoy. El enemigo ha vencido el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció, él. En el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció en la resurrección. El enemigo vencido está. Dale lucha. Voy oh, a seguir a Cristo, voy a seguir.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 si otros vuelven, yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está atrás, el, mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ya, ¡Hacia la patria celestial! Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya más señal cuando final y por todas las peticiones Padre Santo Padre bueno Dios misericordia Maricha Delgado vamos a estar orando por tu petición y por tu petición por la tía, tía. Y, por la, y por una tía oramos Padre Santo Padre bueno Dios misericordia gracias por esta palabra Señor gracias por porque me utilizaste, Señor, para llevar tu palabra. Señor, te pido que esta palabra haya sido bendición en nuestras vidas. Señor, si alguna persona tiene alguna petición, Señor, que tú seas contestándola. Señor, tú conoces las peticiones. Las personas no las tienen que decir, Señor. Tú las conoces, Señor, que seas tú contestando cada una de esas peticiones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a, a poner una vez más la canción de Mi pequeña luz. <ríe> Aleluya. Dosate. La quiere apagar, pero brillará, brillará, brillará, brillará No la debes esconder Recuerden estar conectados todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Radio Ebenecer y Radio Ebenecer Ra, ah, TV. Dios los bendiga. Bye, bye. Esperamos que la pasada programación haya sido de su agrado. De igual forma, le invitamos a nuestra próxima difusión. Si desea comunicarse con la hermana Angelina Rivera, le puede llamar al celular 787 6750763 repitiendo, 787 6750763 Dios les bendiga.